mi sí, Ramias sí. Ay si sí, Yo te conocí y, y, y me enamoré Tú Como loco me dejaste Me dejaste Preguntando si te gustaré Y la aventura empieza Contigo a la cabeza y no quiero dejar de amar a una chica Tan especial yo lo que quiero es ir a abrazarte y besarte y el 14 declararme es que me gustas bastante. Lo que quiero es besarte todo eso el 14 darte. en haber lo que quiero es amarte que no besarte tú eres mi tesoro. Yo te quiero amar en frente de todos quiero besarte y darte el amor que tú mereces es porque la aventura ahora empieza contigo a la cabeza estos versos cariñosos te los voy a mandar para esta aventura empezar el 14 empieza en frente de todos, quiero darte y quiero... Y como dice Francisca, te despacito, porque el 14 empieza esta aventura contigo a la cabeza. Yo te conocí y me enamoré, tú como loco me dejaste, me dejaste preguntando si te gustaré. Y la aventura empieza contigo en la cabeza. No quiero dejar de amar a una chica tan especial. Yo lo que quiero es abrazarte, besarte. El 14 declararme, besarte. Es que me gustas bastante. Lo que quiero es besarte. Todo hoy es el 14 de arte Y la aventura es se empieza y a... enfrente de todo quiero besarte y darte el amor que te